Geografía de Ibarra y Medina. Este dúo estuvo conformado por Nelson Ibarra y Alfonso Medina. El primero de ellos nació en Tumaco, departamento de Nariño, y el segundo en el Ecuador. Poco se sabe sobre la forma cómo se unieron musicalmente, pero en la década de los años 40 del siglo pasado se encontrarán en Pereira grabando para discos Mario de Industrias Marango. Posteriormente estuvieron en la Sultana del Valle donde hicieron grabaciones para discos Cali, pero indudablemente la fama nacional les llegó cuando vinieron a grabar a la ciudad de Medellín. En Pereira algún día se unieron a Oscar Agudelo y formaron un efímero trío, pero fue con este cantante tolimense que llegaron a la capital paisa. Ibarra y Medellín se metieron mucho en el alma del pueblo cuando lanzaron canciones como Ojo Negros, Palpita Corazón, Todos Amor, La Negrita, Yo Quiero Un Amor y sobre todo una melodía instrumental que sirve para que en muchas partes se pruebe el buen guitarrista, pues es muy común entre músicos la frase si usted toca el Pasillo de Esperanza, más o menos sabe tocar guitarra. Nelson Ibarra, además de ser el autor de muchas letras de canciones hermosas, también fue el compositor de la música de bastantes melodías, pero es bueno anotar que Nelson... En una época grabó como cantante solista imponiendo títulos como albertico Colimonta y a la frontera donde lo acompañó la estudiantina barango de la ciudad de Pereira, el tango andate el pasillo magdalena y los valses amor maternal y mujer ingrata. Otras canciones grabadas por Ivara y Medina fueron los valses mi crimen desde que te marchaste y mi pasado, el tango recordando a mi madre el pasillo de la canción del de olvido. El curulao, el adiós, las cuecas, la palomita y gloria chilena, la samba, no sé si te quiero, los pasillos imposible, de hinojos y recuerdo de mi madre y una hermosura de curulao grabado en discos perla y titulado Ayoy. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.